Señores, vamos a ver las la, la palabras que dijo eh, nuestro queridísimo y atleta Franco Macorizano, Hans Alberto. Vamos a ver. ...que van a hacer vital. Y preparándonos de allá, poniéndonos ready, disfrutando aquí primero, ya para luego pensar por ahí. Están esperando un par de piezas clave, ¿verdad? Claro, siempre uno necesita gente que ayuda en el picheo, en el bateo. Yo sé que sí, que van a sumarse más gente. Pero como quiere el equipo, tan nítido. No, claro, estamos bien. Hasta ahora estamos bien, pero lo que viene tú sabes, viene a contribuir mejor. Necesita San Francisco esa Copa de la Serie de Caribe aquí también. O sea, la necesitamos obviamente, pero ya la principal que era esta la ganamos. Si traemos esa, pues va a ser más gozo para el pueblo. ¿Qué? Bueno. Señores. Ahí está, ahí está <risa> Hans Alberto. Ese muchacho que se ha entregado en cuerpo y arma a su equipo Gigantes del Cibao. Todo el mundo conoce a Hans de Huiza. De aquí un muchacho eh, eh, cristiano, de buen corazón. Uh -huh. La familia, Alberto, todos son buenos. Un saludo a mi amigo y hermano Elvis Alberto Masterpollo. Eh, sí, que le, <risa> le dieron muchos pelotazos, <risa> dieron muchos pelotazos a él.